Mi amigo Álvaro, que me envió los Continental Der Kaiser para la Polygon También me pasó estos Michelin Gripper para el tablón Endurero Lo interesante de estos neumáticos es que tienen una pared dura que le debería dar estabilidad Un compuesto bueno que debería tener agarre Y un precio bastante accesible de 33 mil pesos o 45 dólares aproximadamente Un buen tip cuando montan los neumáticos por primera vez en una llanta es no ponerle el líquido y inflar para ver qué tal se comportan. Si es que los dos montan, les ponemos líquido y estamos listos sin problema. Si es que no montaran y tuviesen líquido adentro, estaríamos dejando la pata un ratito. ¿Lantazo? ¡Mierda! Oh. ¡El llantazo! ¡No! Estos neumáticos siempre recomiendo desmontarlos por donde está la válvula, porque para tener más espacio tienes que llevar el borde del neumático al centro de la llanta, así lo puedes sacar más fácil. Acá en la válvula no hay mucho espacio y el neumático no es capaz de meterse para adentro, así que, así que va a ser mucho más fácil encajarlo acá adentro que al lado de la válvula. Y así de fácil sale. Por la válvula. ¡Uy! Oh yeah. Para montar el neumático vamos a usar un bombín con tanque, el momento la verdad. No es muy ancho, la caluca es más agresiva, un poco más agresiva nada más, pero el compuesto debería ser mejor y las paredes deberían ser mucho más firmes que esto. Son dos puntos muy importantes en un neumático. ¿Montará sin tanque? No creo. Sí, las llantas están en buen estado, así que al neumático se le hace un poco más fácil montar. Antes de ponerle el líquido, cerciórate de que el neumático esté hacia el lado que rueda la llanta. Si no, o vas a tener que andar con el neumático al revés, y todo el mundo te lo va a estar recordando, o va a tener que darte la lata de cambiar el neumático de lado. ¡Buya! ¡Obvio! Por ahí... Vamos, que se puede, que se puede. Ahí el neumático me está diciendo que está en la parte de la pestaña que monta. Hay que meterlo para adentro, para que nos dé más espacio. Y una vez que haces eso, ahí te pones a pelear. Muy bien. Lo mismo con el otro lado. Vamos, que puedes, vamos, que puedes. Listo. Muy bien. Muy bien. Se ve más bonita, creo, los neumáticos están nuevos, así que se ven más negros y la bicicleta se ve más agresiva. Este parcito de acá todavía no sé qué voy a hacer con ellos porque no tienen nada de agarre. Ojalá que estos provean el agarre que deberían y también la estabilidad que deberían, porque si no mal recuerdan... ¡No! ¡Tubular, tubular, tubular! ¡No! ¡Oh, está quedando la patada! ¡No, no, no! ¡No! no. Oh. Vamos a sentir la rueda a tomar con el puente seguro, ahí está la marca oh. No le creas a estos neumáticos nada oh. Vaquita, perdón Oh no, los neumáticos agarran poco Me flectó la rueda delantera de nuevo No, no, no neumático, neumático, neumático Uy, oh, ya no me acuerdo cómo era esta hueá Ahí te ponen de nuevo la llanta ¡Oh, nada, agarre! No, ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! no! ¡Oh, muy para abajo. ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, no! ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, no tengo nada, agarro Estoy tratando de mantener el equilibrio nomás. ¡Oh, neumáticos malditos! ¡Uh, uh este neumático, siento que vale! ¡Cayón! Uh. ¡Poco grip! ¡Poco grip, poco grip, poco grip! Oh. Siento sí, que estoy, estoy. Oh, a punto de perder la renta. En fin, vamos a ver cómo nos va. Y estamos listos. Me acabo de dar cuenta que está lista para ir al cerro. La tengo con 50 PCI, 50 PCI en cada rueda. Eso lo hago para que el beat, el beat, beat, beat, para que la solapa, no, ¿cómo se llama? No me sé la en español y mi canal en español. Le meto esa presión para que el borde del neumático quede lo más pegado a la llanta posible. Esa es la teoría, no sé si funciona, pero me da tranquilidad dejarlo un rato a 50 PSI, que por lo general es seguro para cualquier neumático. Neumático, neumático, neumático, neumático. Oh, estamos llegando. Ya no queda nada. Vamos, oh, que se puede. <risa> oh, bien. Uh, estamos con neumáticos nuevos. Nos vamos a tirar esta línea de nuevo. La misma que hicimos con los neumáticos antiguos. Estoy emocionado por ver que estos neumáticos entreguen lo que espero que van a entregar. Deberían andar bien. Son Michelin. Michelin también sabe una o dos cosas de neumático, ¿no? Uf. Uy. Oh. Piquerazo. Oh. Oh, muy bien. Eso fue culpa mía, eso fue culpa mía de todas maneras, me duele el muslo, la canilla y esta rodilla, y el codo derecho, what a hell of a ride, esta fue una buena manera de empezar esta bajada, ojalá que no haya pasado nada no, muy bien, sería un excelente momento para echarle la culpa a los neumáticos pero entre pésimo, entré con la bicicleta cruzada usaba otro lado <risas> otra, otra Pata afuera oh, Hasta ahí silota, me cuesta un poco más oh. Ya este es el segundo, tercer o cuarto round Esta baja me está dando una paliza Uy, <risas> <risas> Pedal, mal puesto Oh, no. Siento agarre donde no hay, donde sé que no hay agarre. Uh, uh, yeah. Puedo salir doblando un poco de la, de la salida de los saltos. Eh, la diferencia es brutal. No sé si son los mejores neumáticos que he probado, pero la diferencia con los antiguos es brutal. Una vez hablé con la Vale sobre cambiar sus neumáticos y me decía que la diferencia no la iba a sentir porque andaba muy despacio. Para toda persona que se lo pregunte, la diferencia en los neumáticos se siente un montón. Oh, acá hay mucho viento. No buena idea. ¡Uy! Oh! ¡Oh! Crianza. dentro de lo que se puede con el viento uh. Uh. Bueno, El viento está... Oh el viento... Oh neumático, bueno, bueno. Oh el viento está brutal Oh. Acá no hay nada de viento, pero me bajó el julepe. Bueno, Le exigieron algunas partes y entregaron más de lo que pensé. Este seguía corrido. De hecho, un peralte hacia la izquierda le entré por la mitad para ver qué onda. Ultra predecible. Caí también pésimo de lado en el sendero y el detrás no se dobló nada. Caí corto horrible. y no. <risas> No sé si andan como los de la One, y tendría que comparar en la misma bicicleta los dos neumáticos pero estos tienen mi respeto y no llevo ni la mitad de la hoja <risa> Tengo grip, tengo grip <risa> no, Es paz mental esto ¿verdad? Oh. estoy contento en la bicicleta está sonando un montón porque estos cables en la cámara que les tenía puesta que le pusimos hace tiempo y lo dejó ultra silencioso se quemó con el sol y se cortó Así que ahora los cables suenan todo lo que quieren, pero no se han salido los cambios, casi, técnicamente no, esta bicicleta es una pena que ya no queden, era buena bicicleta, bueno. sobre todo con la modificación de horquilla, esta horquilla no se quejó nunca más, ¿qué fue esa weá, weón, tormenta de arena, ¡Oh! el mundo está loco. Ese porrazo ahí al frente dejó mi moral afectada, así que me fui a piso hoy día, ¡soy tan hardcore! Uh, uh, uh. Oh, La estoy acostando en las curvas, antes ya muerto de susto todo el rato Y ahora... Ahora no señor Estoy tocando freno igual de no ser por los cables que suenan, esta bicicleta andaría hermoso. Anda hermoso, pero suena. Uy, el viento casi me saca de arriba la bicicleta. Sí, definitivamente ando confiado. Sin ninguna preocupación en el mundo. Oh no, con muchas. El cortado vela. ¡Es la caca! Ahora oh, la en reglas si quiero oh, oh, oh. oh no, se sale la cadena en esta bicicleta uh. Créele no te ha dado ningún motivo para desconfiar. ¡Uf! ¡Caballito! ¡Uy! Entré descontrolado. ¡Qué bradito! ¡Vamos ¡Oh, a bajar, Ah, pero con estos neumáticos no me importa nada. Oh, bacán. Creo que esta modificación es por lejos la mejor modificación que le puede hacer a una bicicleta que no tenga neumáticos ricos o aptos para el tipo de terreno que andáis. La potencia fue una cosa, se siente más cómoda, pero esto, eso te da confianza. La confianza de la la bicicleta y saber que voy a esperar algo de ella para atajarte. Eso es impagable. Esa es la deriva con los otros neumáticos, no lo hacía. Oh. Buenas chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué ¿Qué van, bien, wey? Wey. Uh. Tanto tiempo por acá, wey. Tanto tiempo, no nos topamos. He visto oh, solo man. en los videos. Oh. <risa> Esta bicicleta me tiene contento porque hasta ahora ha aguantado todo lo que le hemos tirado encima eso incluye pasar de una horquilla de 100 milímetros a 140 le cambiamos la potencia para ponerle una mucho más corta y hacer que tu posición arriba de la bicicleta se sienta más retrasada y hoy día le hicimos uno de los cambios más drásticos que fue cambiar los neumáticos maxis originales que venían en la bicicleta por unos Michelin que estoy seguro que como regla general no van a venir de fábrica las bicicletas porque ya son neumáticos un poco más costosos. Los fabricantes normalmente intentan abaratar costos en los neumáticos cuando venden sus bicicletas nuevas y es un precio muy alto pagar por la mala calidad de agarre que dan los neumáticos estándar con compuesto nadie sabe qué es y pared tremendamente blanda. Este par de Michelin por lo que sentí hoy día le hizo honor a su marca y son sumamente predecibles en el cerro hacen que la bicicleta se sienta más pegada a piso, más agarrada al terreno y por ende te da más confianza de tomar otro tipo de líneas meterte en contraperaltes que no te habrían metido de ninguna otra manera y tenerle más fe a la bicicleta en general los neumáticos son el único punto de contacto que tienes con el piso así que son un upgrade sumamente importante y un upgrade que Hace una diferencia brutal Hay principiantes que dicen No, no voy a sentir la diferencia Hay personas que piensan que Es simplemente un neumático más caro O más costoso La verdad es que tengan la experiencia que tengas Si es que tus neumáticos te derrapan un poco Y te cambias por unos que tengan más agarre Ya vas a sentir una diferencia brutal Porque probablemente Te vas a dar cuenta que los neumáticos De mejor gama van a agarrar mucho más Que los neumáticos stock de la bicicleta Álvaro ha estudiado un montón el tema de las cubiertas de las bicicletas de montaña así que sí. si tienen alguna duda le pueden preguntar a él <ríe> tiene uno que otro neumático y sabe una o dos cosas sobre el tema así que si te gustó este video sobre uno de los mejores upgrades que le puedes hacer a tu bicicleta en términos de agarre con el piso Dale un like si tienes algún amigo que tenga los neumáticos gastados o esté quejándose de los neumáticos originales de su bicicleta y le quieres dar una solución comparte este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro.